Bienvenidos a un nuevo vídeo con vuestro calvo favorito. Me pongo la gorra para atrás, no sé para qué. Hablaros cara a cara. Este vídeo, esta vez, G2 contra Netflix, voy a plantearlo de una forma distinta. Sabéis que es un análisis, voy a explicar lo que pasa con el partido y os voy a poner imágenes de fondo. Pero voy a hacerlo de una forma más eh, guionizada, aunque no tenga ningún tipo de guión, más eh, cortadita. Lo tenéis todo abajo en la línea del tiempo. Si vais moviendo el cursor abajo, saldrá la previa el primer mapa, el segundo mapa y el tercer mapa si hay tercer mapa. Porque yo esto lo estoy grabando a la vez que veo el partido. O sea, voy a hacer una pequeña previa primero y también os comentaré el primer mapa, que ya pasó el primer mapa, y luego a lo mejor en más de noche y veis el segundo mapa y luego más de noche aún y el tercer mapa. Vamos a empezar con la previa. que se juega en este Challengers o en esta final de la Challengers? Aunque no es una final, pero tiene la sensación de lo que es. Se juega en la, pre, la posibilidad de ir a jugar un presencial a Islandia. Creo que es Islandia, ¿no? No sé si me lo he apuntado. Sí, Islandia. A quien gane este partido va a Islandia a jugar el presencial. Aparte de que este torneo da bastantes puntos para el que no sabéis, el Mundial. Esto es como una liga de fútbol, ¿vale? Es como... Eh, quien vaya ganando más torneos eh, clasifica para ese Pero hay una cosa que no sabréis muchos. G2 lleva mucho tiempo compitiendo en Valorant, pero los torneos que jugó no otorgaban puntos. Solamente algunos de los torneos que jugó y fue justo los que perdieron. Entonces no tienen demasiados puntos en comparación con Heretics. Heretics tiene bastantes más puntos que G2. ¿Y ¿A esto con qué me refiero? Que si G2 pierde este partido, lo más seguro es que sea imposible que los veáis jugando el Mundial de Valorant pero casi imposible. Ereti, si lo pierde, tiene más posibilidades que G2, pero sigue estando bastante difícil. Tienen que ganar los dos, está claro, pero G2 lo tiene más crudo. O sea, tiene más presión por el tema del Mundial. Aparte hay que añadir de que Zik eh, ha pillado coronavirus, el jugador de G2, entonces no podrá jugar este partido. Y lo han sustituido por Ozi, que dicen que a lo mejor lo más seguro es que se quede en el equipo para siempre. Y además lo han adaptado como IGL. Mixwell ya no será el capitán del equipo, sino que lo será Ozi, un jugador más que juega en la parte de atrás del mapa y entonces puede dar mejores eh, comunicaciones, mejores movimientos de mapa, porque Mixwell siendo duelista y aparte siendo IGL, no es lo mismo que Lowell, que es una Sage que juega atrás. Tiene mucho menos trabajo que hacer. Con todo esto también tengo que decir que G2 tiene un beneficio, que es el beneficio de que Retix está jugando muchísimos partidos últimamente, muchísimas finales, y tiene tiene muchos partidos que ver, muchas bots. G2 puede analizar bastante más a Heretics que Heretics a G2. Además, Heretics con el último camión que han tenido, con que se ha unido Lucas Rojo, lo tiene bastante chungo Heretics para entender qué puede hacer G2. Pero G2, entender lo que hace Heretics lo tiene fácil porque llevan jugando tres semanas sin parar final, final, final, torneo, torneo, torneo, o sea que lo tiene más sencilla. Así que sin más dilatación de ano, vamos a ir al primer mapa elegido por G2, que es Split. Tenemos a un Heretics por primera vez con... ¿Cómo se dice, coño? Con, joder, con flashes, con bridge. Y también tenemos a un heretics que está jugando bastante lento, ha jugado bastante lento este mapa atacando y han acabado las rondas de ataque muy mal heretics. Heretics lo hemos visto bastante, bastante corto en todo momento. Os voy a decir un poco la composición del equipo, ¿vale? Cypher juega a Piz, eh, Omen lo coge Ozi, Raith lo coge Mixwell, patite coge Reina, Ardis coge a Sage, luego tenemos en team heretics a Boba con Astra, Cipher con... Eh, joder, no me acuerdo el nombre de este. Oh, es que lo he escrito muy mal. Me lo he escrito aquí en una libretica. Os lo juro, tomo hasta notas, tío. Aura. Es que me acuerdo el nombre porque, vamos, soy un viciado de esta mierda, pero porque si lo llego a leer literal, no entiendo nada. Luego tenemos a Rubino con Blitz Tenemos también... Sage y tenemos también Raze por parte de Nuki. La, el ataque de Heretics ha sido totalmente nulo, o sea, no han conseguido atacar nada. Entraban, intentaban hacer control de medio casi todas las rondas y no llegaban a conseguirlo. Las primeras rondas hemos visto a un, a un Cypher totalmente increíble. Os lo juro, Piz, este partido lo ha jugado de enfermos. Y a un Mixwell, a lo mejor las cuatro primeras rondas, un poquito troll, pero es que luego despierta de una forma también. Si tuviera que decir dos MVPs eh, de este partido de cada equipo... Eh, diría que en speed o semi-beat MVP's que me trabo han sido por supuesto Piz, Mixwell, Nuki y Lowell han jugado de locos estos cuatro jugadores muy bien los cuatro y extremadamente impresionante se estaba complicando muchísimo todas las rondas eh, y luego la ronda de defensa también G2 eh, atacó muy bien pero eh, tenemos una ronda de Rubino la tercera ronda hacen eco y consiguen ganar con un Rolling Thunder, la última de bridge, a G2 ahí empiezan a recuperar un poco de economía pero finalmente se ponen, eh, creo que no sé, no sé cuánto se ponen, un 12, vamos, que les quedaba un match point a G2 y Heretics les mete cinco rondas de tirón. Sí, se ponen un poco cagados pero tenemos a Mixwell haciendo tres cluches increíbles, tenemos a Nuki y Lowell también haciendo dos cluches increíbles también y eso que diría que en el ataque de Eretis hemos tenido un Nuki muy desaparecido pero luego en la defensa ha sabido explotar, ha sabido usar a esa race como él sabe y ha pegado unas folladas de ano increíbles así que bueno llevo 5 minutos solo de la previa del primer mapa me voy a callar, es lo que queréis saber ¿no? ya está muy bien todos, hay algunos que un poco más un poco menos, ya sabéis Nuki, Lowell, Mixwell y Piz increíbles, los demás un poquito más flojetes y primer mapa para G2, ahora no vemos en nada para el segundo mapa. Bueno, pues ya acaba el segundo mapa Icebox, eh, la victoria para G2 voy a explicar un poco por encima por qué creo que han ganado, por qué creo que han perdido pero creo que los dos han jugado muy bien, quizás hay un poco de, de errores muy comunes que se han pasado ya en el pasado con Heretics para que pierdan este mapa otra vez pero bueno, vamos a empezar por la defensa bueno, os voy a decir la composición que me la ha apuntado, es la libertad de los análisis Mirar todo lo que ha apuntado solo en, en un mapa eh. o sea, es que es, es solo un mapa eh. todo lleno, todas las cosas que pienso yo que han podido pasar y tal. Pero bueno, voy a explicar la composición. Ha sido Timeretics, ha cogido Paura Reina, Aboba Astra, Nuki Reis, Lowell Soba y Rubino Sage. En G2 han piqueado Ardis a Soba, Pith Viper, Patitek Reina, Ozzy Sage y Mitchell Yet. ¿Qué tendría que decir? Este mapa es un mapa piqueado por Heretics, entonces tendría que ser un mapa que Heretics tiene muy estudiado contra G2, pero se ha visto que no, se ha visto que G2 les ha dado bastante por culo y Heretics se ha visto bastante eh, minimizado en, esto, en estas últimas rondas. Patite, patiket, eh, en las rondas de defensa, muy bien, puso muy inteligentes, puso muy claros para ganar alguna ronda, Heretics no ha jugado mal defendiendo la verdad, o sea, se ha llevado muchas rondas aunque han dejado muchas rondas fáciles a favor de G2, a Boba y Paura de locos sobre todo Paura de locos, o sea las reinas en Icebox, en este mapa de Icebox han sido impresionantes eh, también tengo que destacar que en Heretics creo que Nuki ha jugado bastante, bastante mal esta primera ronda de defensa Mixwell con el Operator en G2 se la ha visto de locos, Mixwell ha volado con el Operator ya sea en ronda de ataque o defensa pero bueno, están viviendo de fondo las últimas rondas y es que se hace unos cluches el solo increíbles. Eh, cosas que tengo que destacar de la defensa de Heretics. Eh, sobre todo tengo que destacar lo que pasó con Ascent en Ascent con Lowell, que piqueó otro personaje que no está acostumbrado a piquear. En este caso ha piqueado Soba, que es un personaje que hasta Lowell ha admitido varias veces que no le gusta jugar. No se divierte con él, no sabe mainearlo bien, no lo tiene mastereado, como digo yo, y ha piqueado Soba. Ya sé que en xbox es muy importante Soba como Viper, pero yo creo que debería haber jugado Sage porque no había Sage en el equipo y además eh, se ha visto a Lowell bastante por debajo eh, de su nivel habitual. Y yo creo que eso es un punto por el cual han perdido Heretics. Otro punto por el que ha perdido Heretics en las rondas de defensa no en general ha sido la composición en B, en la, la cambian al final de las rondas y tal, pero juegan muy mal defensivamente en B, les entraba muy fácil en B, no tenían forma de defender B y ahí G2 ha conseguido atacar y meter bastantes rondas. También ya he visto varias veces jugando a Heretics en Icebox, no suele jugarlo del todo bien, aunque lo suele jugar medianamente bien. No, no sé qué proporción tienen de ganadas en Icebox, pero sin duda creo que es el peor mapa defensivamente hablando que hemos visto jugar a Heretics hasta el momento. Eso sí, eh, aunque me haya metido un poquito con Lowell, como siempre hago en todas mis críticas, aunque amo a Lowell, me encanta como jugador y, vamos, es de mis favoritos que hay. Eh, Lowell y Paura han hecho bastante carrito en esta ronda de defensa, a pesar de haber perdido el bando de defensa, pero han hecho bastante carrito. Bueno, no, ahora han ganado el bando de defensa, perdón. que, me, que, me, que me, tantas cosas que tengo se me va la cabeza. Luego han pasado para el ataque, Heretics. Eh, Rubino fatal, fatal jugando, fatal. Rubino no lo había visto tan mal en tanto tiempo, fallando tiros in, infallables. Eh, no sé, bastante, súper mal. Ozi, súper OP. Ozi, por favor, eh, quédate en g porque eres una auténtica bestia. Eh, o sea, es increíble. No necesitamos un Zig, con perdón a Zig Zik es bueno, pero es que Ozi, os prometo que has pegado un carrito en esta partida de locos. Sobre todo hay una ronda de Ozi que se queda el solo y se hace. uno el solo no. Se quedan 3 para 5, creo, una cosa así. Se hace un 4K increíble, quedándose solo al final y perdiendo la ronda, pero vamos, que casi saca un ice de locos. Mixwell también eh, consigue conterrear, yo creo que el punto de partido más importante, porque está jugando full armas, Heretics atacando y Heretics y G2 defendiendo a ronda de eco. Mixwell se hace un clutch de locos y consiguen sacar, yo creo que es eh, más o menos los puntos para llegar al partido. Como vuelvo a deciros, Heretics suelo plantear el mismo, el mismo error que han tenido, malas lecturas por parte de Lowell, el capitán, y mala decisión de piquear soba porque no he visto a soba de todo acertado, mucho más me, eh, mucho mejor el soba de G2 entonces no creo que, que haya sido una buena decisión por parte de EpiX hacer esto cosas malas de G2 no saben cerrar un mapa yo creo que nos estamos dando cuenta todo el mundo que cuando tienen ya el mapa hecho, el mapa ganado, la partida ya hecha, el torneo en el bolsillo empiezan a cagarla, a cagarla, a cargarla rondas fáciles que tú dices, ¿cómo son posibles de cagar estas rondas y meterse luego otras, otras eco rondas que dices, esto es imposible meter esto la meten? No sé, no saben cerrar mapas muy bien. Luego, eh, lo que tengo que decir ya, como se ha pillado el capitán de G2, Ozzy, eh, Sage, diría que... No como Sage, pero sí como capitán. Se ha visto muy por encima a Ozik, a Lowell. Me ha parecido que ha tenido muchas mejores lecturas de mapa, mucha mejor lectura de juego. Y el contrario es eh, Lowell, que creo que ha tenido unas malas lecturas, muy malos timings. Muy, no, no sé, no les he visto en su sitio. Eh. Y sobre todo, destaca, destacaría como MVP de la partida general, de toda la partida, eh. O sea, no quiero exagerar, pero al menos a mí el que más me ha gustado ha sido Patitec. Patite con Reina. Patite te como la tula, te hago todo lo que tú quieras un trono, te acaricio los huevos, es que eres de lo mejorcito, así que para acabar este mapa diría yo que los MVP del partido han sido Patitec, Paura, Mixwell y Ozic. o sea, de locos han jugado estos cuatro, como muy pocas veces se ve gente jugar así y estoy súper agradecido de que, yo que sé, que se formen estos torneos, sobre todo con equipos españoles y que se muestre el nivelazo que hay por, por la zona de Europa que, que vamos a reventar el Mundial en Europa Europa va a quedar ganador del Mundial y si no guarden tuit, como se dice, ¿no? Y nada, y muy malo Pizza ha jugado muy mal en comparación con Bind eh, o sea Bind Split Rubino ha jugado muy mal, también la Viper, de, la Viper, la Sky también ha jugado mal, no sé, no me han gustado mucho, así que nada no tengo más que añadir, que ya sabéis que hago bots por la mañana en mi canal de Twitch podéis seguirme por ahí, que hago directos casi todos los días subo vídeos a Youtube también podéis dejar una suscripción que no os cuesta nada y nada nos vemos prontísimo, bueno y última cosa que quiero añadir no quiero que quede mal, Misswell te amo, Oscar eres el, la mejor gente del mundo, pero es que Ozi le he visto mejor que habitan, tío. Ozi es el puto amo. No va a haber esto nunca en la vida na, ningún jugador de Netflix ni de, de, de G2, pero me, yo qué sé, que eso es un normal, chavales. Es que un besazo, que nos vemos prontísimo.